Ahora Facebook podría cobrar para usar su red social. Las declaraciones de la número 2 de la red social tuvieron lugar en una entrevista con el canal NBC News, cuya primera parte se transmitió ayer. Tras sus declaraciones, Facebook aclaró que no ofrece un modelo pago y que Sandberg solo habló en términos hipotéticos. Si bien la directiva aclaró que la red social no vende ni regala información de sus usuarios a los anunciantes, sostuvo que el servicio de Facebook depende de esos datos. Señaló que algunas empresas quieren hacer anuncios personalizados y lograr que sean mostrados a ciertos usuarios, por lo que Facebook permite eso pero insistió en que no se transmite información individual a los anunciantes. En ese sentido, mencionó que no existe una opción de exclusión voluntaria para los usuarios que no quieran que sus datos de perfil se entreguen a los anunciantes porque eso sería un producto pago. Por otra parte, Sander reconoció otra vez que Facebook no realizó un buen manejo de los datos que le permitieron a Cambridge Analytica, con sede en el Reino Unido, recolectar información de casi 87 millones de usuarios. Confesó que la firma todavía está haciendo una auditoría para entender qué salió mal, y advirtió que podrían encontrar más casos de uso indebido de datos. No me voy a sentar acá y decir que no vamos a encontrar más casos similares porque si lo vamos a hacer, sentenció. Reconoció que Facebook creía que Cambridge Analytica había eliminado los datos de los usuarios porque les brindaron garantías, y no fue hasta que otras personas nos dijeron que no era cierto. También estuvo de acuerdo en que la empresa debería haber aclarado mucho antes que los datos de sus más de 2 mil millones de usuarios podrían haber sido violados en lugar de esperar dos años, pero rechazó la idea de que intentaran ocultar lo que pasó.